Una mirada en profundidad ilustra cómo el uso de luz infrarroja producida por tejidos con nanopartículas ayuda a acelerar los procesos regenerativos en el organismo. A un nivel básico, todas las células del organismo tienen dentro un generador de energía llamado mitocondria. Aquí es donde la energía de nuestras células es producida. El nombre técnico es adenosín trifosfato o ATP para resumir. La ATP está formada de oxígeno y glucosa. Ambos son transportados hacia las células por el flujo sanguíneo. Habitualmente, pacientes con dolor tienen reducido el flujo sanguíneo, lo que significa que todas las células, incluidos los nervios, no están recibiendo las cantidades adecuadas de oxígeno y glucosa. Por tanto, la mitocondria no puede fabricar cantidades normales de ATP. Los nervios, más comúnmente en las extremidades, sienten esta falta de producción de ATP y emiten señales de dolor al cerebro. A veces, una falta de sensibilidad en vez de dolor es el síntoma principal. Esta es la mayor causa de las caídas en mayores. Debido a que las mitocondrias son muy sensibles, a la luz, la terapia con luz infrarroja puede estimular la producción de ATP en la mitocondria. Así sucedería si los nervios reciben más oxígeno y glucosa a través del flujo sanguíneo. ¿Cómo funciona Ion Physics? La energía de luz estimula la segregación de óxido nítrico de la hemoglobina en el flujo sanguíneo. Cuando el óxido nítrico es segregado de la hemoglobina, entra en las células musculares de las paredes de los vasos sanguíneos. Las células musculares se relajan y el diámetro de los vasos sanguíneos aumenta, permitiendo que más sangre fluya a través de los vasos. Beneficios del incremento de óxido nítrico el incremento de los niveles de óxido nítrico en el organismo ofrece gran cantidad de beneficios, que puede incluir antiinflamación. La inflamación sucede cuando los niveles de oxígeno son muy bajos, así que incrementar el flujo sanguíneo mediante el óxido nítrico reduce la inflamación. Regeneración del tejido. Los tejidos que necesitan sanar requieren oxígeno, nutrientes, ATP y factores de crecimiento. El óxido nítrico proporciona un ambiente adecuado para una regeneración más rápida. La clave para conseguirlo, mejor flujo sanguíneo. Reducción del dolor. El dolor aparece cuando los niveles de oxígeno en los nervios es demasiado bajo. Piensa en lo doloroso que es cuando pones una goma alrededor de un dedo. La goma corta el flujo sanguíneo, privando de oxígeno a los nervios y otras células. El dolor se reduce cuando quita la goma, incremento de la circulación local. El óxido nítrico aumenta localmente cuando se aplica luz infrarroja a alguna zona específica y, a su vez, el flujo sanguíneo profundidad de penetración de la luz. La luz está compuesta de fotones. Los fotones son unidades cuánticas de energía. Un fotón emitido a una longitud de onda específica o color contiene la misma energía independientemente de la fuente. La luz cerca del extremo azul del espectro penetra de 2 a 3 milímetros. La luz en el extremo rojo del espectro penetra de 8 a 10 milímetros. La luz infrarroja contiene mucha más energía que la luz visible y ofrece menos resistencia a la reflexión y a la absorción y, por tanto, penetra los tejidos hasta niveles más profundos. Estos son generalizaciones, porque cuanto más glóbulos rojos con hemoglobina en el camino de los fotones, menor es la penetración. Recuerda, la hemoglobina absorbe la luz infrarroja, segregando óxido nítrico. Efectos beneficiosos de la energía de la luz El resultado final de la luz infrarroja es una escalada de reacciones químicas beneficiosas para las células nerviosas dañadas que estimula la regeneración. Esta respuesta puede ser directamente atribuida al incremento del flujo sanguíneo. Este aumento del flujo sanguíneo mejora la oxigenación del tejido y por tanto juega un importante papel en lo siguiente. Mejora la sensibilidad, que permite mejor pisada y equilibrio al andar. Reduce el dolor, que permite dormir mejor por la noche así como reducir la sensación de quemazón y escozor en las extremidades, incremento de la oxigenación, que actúa reduciendo la inflamación, y por último, incremento de la circulación, que ofrece al cuerpo una reducción de las lesiones y periodos de recuperación más cortos.